Buenos días, amado. Buenos días. <ríe> Tony, es bueno, que, Buenos días, Tony es bueno que antes de que la gente eh, comience a moverse, que eh, amado explique lo que, lo que ha sucedido con relación al, al reportero. ¿Y qué pasó? Porque con Que la el gente reportero? está pensando que era un reportero de aquí de Telenor que estaba grabando eso. No, no y no, no, no es así. No, no. Es bueno explicárselo. Quien grabó eso fue una vecina de la señora que. Oh. De... Sí. Y entonces se pues... lo envió a un reportero de nosotros a través de las redes sociales, que es su amigo. Y entonces, él, por supuesto, envió a la empresa, al chap de la noticia a Telenor, envió el, el, el, el documento. Caramba, lo que o está, sea, está que cerca de su no, gente, no, Telenor. No era Arismendi, que estaba por allá. No, no, no, no, eran no, no, no que no, estaban. No, no. Eh, Es bueno aclararle eso porque... Tuvo al, Twitter, Twitter, Twitter. Tuvo al y Mendes, sí, de Hay unos tuiris ahí, uno Twitter Twitter. ahí di, eh, eh, pero, diciendo que, que hay que identificar cuáles eran los reporteros no, no. De, de Telenor que estaban. Y no, no, no, allá. Ningún reportero no, de no. Telenor visitó a la señora Sí, otros medios sí. la visitaron y vimos en algunos videos eh, los, los conos de identificación de otros medios noticiosos, pero nosotros lo obtuvimos vía una vecina que envió el documento a, a, a través de un periodista nuestro que no, eh, que no estuvo en el lugar, sí, un video aficionado. El ministro. Exacto, mencionó sí, a por eso se ve eh, que es un video contrapicado. ¿Cómo fue sí, que, sí. Que, que... El sí, ministro que mencionó varias veces a Telenor. Sí, sí, en realidad no. ¿Es Telenorte? Telenorte, decía, el Telenorte. Sí, el Telenorte. Y sí. eso demuestra lo demuestra el hecho de que es un video contrapicado. Si ustedes lo... Bueno. Pues.